hola amigos te doy la bienvenida a este canal hoy nos vamos para alaska no bueno Naples. bueno yo te diría que con el calor que hay yo creo que yo me iría mejor para alaska ¿viste? porque este verano en, aquí en miami está caluroso caliente caliente así que bueno nos vamos para Naples. Naples. así que acompáñame y antes de salir vamos a tomar un cafecito cubano ¡Salud! Qué rico. No, bueno. Yo le hice la broma a Jenny sobre Alaska Pero es que es verdad señores, aquí en Miami hace un calor que le suma el mango Desde temprano, apenas son... bueno es que yo salí afuera como a las 8 de la, de la mañana y el calor, el sol ya me quería penetrar, le estaba penetrando en la piel y estaba llegando a los huesos. Es increíble el calor que está haciendo aquí en Miami. Ahí déjenme ustedes en los comentarios cómo está haciendo el, el, vera bueno, es el verano. Bueno, finales del verano ya. Déjenme en los comentarios ahí. Ahí, a ver qué ustedes creen. Bye. Por la quinta avenida de aquí de Neypos y este sombrita, muchas tiendas, restaurantes. Bueno, aquí me encontré una estatuilla, una estatua que dice: Bueno, creo que me que pisé algo raro. Les voy a contar algo, una anécdota curiosa y digna de analizar. ¿no? Estaba, estaba caminando por la quinta avenida, entonces habían dos parejas sentadas comiendo ahí, y una me pregunta: Hey, eso qué cosa es? Yo tenía la cámara y el, y el trípode este que tengo acá, que es un, un Gorilla Pack. Entonces, tú sabes, sintieron curiosidad por la forma de aparecer, ¿no? De que la estaba, de que estaba portando la cámara, y me preguntaron. Y yo le dije: No, no, no, esto es una, un micrófono, el micrófono pequeño que le enseñé en otros videos, y la cámara y el tripod. Entonces, como que las personas acá en, en los Estados Unidos están un poquito como nerviosas, ¿no? Por todos los sucesos que han ocurrido, por, el, por los tiroteos y, y, y esas cosas en las escuelas. Entonces sí, Jenny notó que también había una mujer con una niña pasando cerca Y como que miraba la cámara y se fijaba y, y como que chequeaba Claro, es, es imposible que alguien así vaya a estar por la calle caminando tranquilamente Portando un arma Pero se ve el nerviosismo de las personas Y que están un poquito... Eh, ¿Cómo se llama? Pues así, es, o sea, nerviosa y preocupadas ¿no? por lo que está sucediendo Cada rato suceden cosas así entonces la gente está como, tiene pánico no sé. Sí, claro eh, pero bueno eso es una anécdota que que, que a veces yo o vamos ¿no? con la cámara en la mano y, y quizás la gente pueda sentirse un poquito incómoda y nerviosa con, con algo así imagínense que yo tengo pena por dar la cámara así imagínense entonces preguntándome tal cosa. Pero bueno, aquí se los se lo dejo. Este es el tripod que le estaba comentando hace un momento. Es que no tiene nada, ¿no? De lejos quizá para el No es nada.